Por eso diría perdón, hoy voy a contarles mi historia de vida. Ahí es cuando escucho una voz que el, el hombre me dice, vas a morir, vas a morir. Yo sentí que me había ganado la lotería. Dije, bueno, voy a descansar. Decide colocarme en una viga, a amarrarme. Dice, pero vas a mirar, ¿cómo vas a morir? Afila un cuchillo me dice, no puedes cerrar los ojos porque si no te va peor yo trataba de abrir los ojos cuando él lanza el cuchillo a clavármelo yo cierro mis ojos y ya no fue al corazón donde él pensaba, sino que fue hacia una pierna y ahí ya yo dije, no, ya aquí voy a morir porque salía el chorro de sangre cuando llegué a la clínica tenía 0.5 pero antes de esto estando yo allí ya era prácticamente podrida debido a tanta laceración, mi carne estaba totalmente putrefacta, era y verde. Y sin atención médica. Sin atención. Estando yo allí, consumida por la droga, que me esforzaba y decía que el diablo decía que tenía que consumir, que tenía que hacerlo. Yo siempre pedía a Dios que me ayudara y a pesar de todo eso, no perdía mi conciencia no perdí mi conocimiento, siempre estaba pidiéndole a Dios ayuda de la cual Dios permitió que o sea que no perdiera mis sentidos porque posiblemente hubiera sido peor claro a pesar de que la vida prendía de un hilo ahí estaba Dios ayudándome hasta el día que dije Señor Dios me va a estaba totalmente desnudo en un rincón me acuerdo y el hombre Pierde su cabeza diciendo que yo le había cogido algo, lo cual yo no había tocado nada porque no me podía mover, era un vegetal. Cuando volteó a mirar, yo miraba solamente la puerta. Señor, ayúdame, dame la, la manera de salir de aquí. Cuando escuché una voz que me dijo, escapa por tu vida. Esas fueron las palabras. A lo que escuché, escapa por tu vida. Mis huesos se incorporaron totalmente. Yo sí. sentí que el cuerpo traqueaba. Bendito Dios. Me pude colocar de pie. En ese momento la puerta fue abierta. Salí corriendo. Vi unas escaleras las cuales subí. Pero cuando llegué allá arriba fue cuando el hombre llegó también y quiso lanzarme como un tercer piso. Me agarré de unas varillas y yo decía, ya de aquí no me agarré una piedra y siguió dándome en la cara. Ahí perdí mi parte, tal de la cara. Más antes ya había amputado mis labios, había amputado mis orejas, había amputado partes de mi cuerpo ofreciéndose a la Satanás. Ya el último que me acuerdo era que yo llegué allí y que estando yo allí clamándole a Dios que me ayudara, llegó la policía y en ese momento en que tú dices que él te hacía todos estos oprobios, eh, ¿qué calidad eh, de alimentación te daba? Porque además de, de soportar todo esto tenías que soportar comiendo algo. ¿Te daba, te suministraba algo de alimentación o era solamente maltrato? La verdad, comía muy poco. la Te lo pregunto porque eh, pensaba yo para mí, bueno, uno alimentándose un poco puede resistir humanamente un poco más, pero claramente si dices que la comida era escasa, eh, fue directamente Dios quien te sostuvo, fue directamente Dios. Tú antes de, la, de esta entrevista me hacías una observación y me decías es que no fue solo ese milagro ha sido una secuencia de milagros sí. y claramente el soportar todo un vituperio de, de meses, imagino eh, sin una buena alimentación solo Dios sí. amén solamente Dios entonces eh, yo quisiera que tú eh, empezaras a darnos el final de, de tu historia de vida eh, ¿Cómo Dios se ha glorificado? La parte más bonita de tu historia ¿Y qué le dirías a, a la juventud, a las jóvenes de hoy? Pues como le decía anteriormente Es una cantidad de milagros Porque no solamente el haberme rescatado Porque cuando me encontraron No tenía hueso bueno Parte de mi piel fue flagelada totalmente Me encontraron sin cabello prácticamente con mis ojos afuera lo cual tengo todavía cicatrices de mi cara, de mi rostro no había nada nada que se reconociera cuando mamá fue al Perú buscándome no me reconoció porque cuando ya estuve allí como les está contando la historia que estaba en la azotea que llegó la policía y me llevó estando en el hospital me preguntaban que yo quién era no quería decir porque tenía miedo él siempre aparecía allí y me decía si tú dices quién eres o de dónde eres te mato tenía terror y por eso no decía nada hasta que llegó una psicóloga y me dijo si tú me dices vamos a jugar si tú me dices de dónde eres yo te puedo ayudar y yo tenía miedo y decía no la mandó él me va a hacer algo entonces cuando él me dijo tú no eres, no eres venezolana empezó a decir tú no eres ecuatoriana ¿Tú eres colombiana o de dónde eres? Entonces cuando dijo colombiana, yo me imagino que mis ojos se alumbraron porque me dijo, tú eres colombiana. Me dijo, no estás sola, hay alguien que te va a ayudar. Ahí es cuando decidí llamar al consulado. Mi mamá ya hacía una semana, o más de una semana, andaba buscando para llegar allá. Llegó allá, andaba buscándome sin saber de mí y llegó al consulado. Y estando en el consulado, recibió la llamada de la consul, que había una colombiana allí. Entonces, decide preguntar cómo me llamaba, pero mi nombre no estaba todavía ahí. Y la señora me pregunta, entonces yo le digo, Odilia, creo que le escribí porque no podía hablar tampoco, totalmente tenía zapada mi mandíbula. Estaba des... sin quijadas. Estaba totalmente zapada, no tenía manera de hablar porque hasta mi lengua fue cortada. Pero yo le escribí Odilia. Entonces ella decidió llamar y ya llegó, la primera que llegó fue la cónsul. Fue una felicidad grande cuando me dice, hola Odilia, soy la cónsul de Colombia. Y yo trataba de hablar y decir, mamá, y me dijo, no, tu mamá no, la cónsul de Colombia. Él solamente saber que era cónsul, yo decía, es mi madre, él me va a ayudar, es mi patria. Uh -huh. Ahí fue cuando ella me dijo, no, tu mamá sí está aquí en Colombia. Y yo no le creía, tu madre sí está en aquí en Perú y te va a ayudar, O pues cuando decidió llamarla, cuando llegó mamá allá al hospital, ella dice esa mujer tan horrible no es mi hija, mi hija es bonita, sí. decía eso es un monstruo, no, mamá estaba tan horrorizada que yo le miraba la cara y yo decía no, ella es mi mamá, y ella me decía no, tú no eres mi hija, y yo trataba de llamarla con las manos que viniera y ella me decía no, no te conozco, no te conozco. Y yo tocaba mi rostro, no encontraba nada hasta que toqué lunar, lo único que no perdí. Entonces yo le hacía que viniera que yo tenía un lunar. Cuando uh -huh. ella me dijo, tú eres la del lunar, sí eres mi hija. Y empezó a gritar. Y ahí es cuando ella pierde el control. Se desespera porque ya no pienso nunca que me fuera a pasar algo así. Ahí es cuando viene el proceso de recuperación. Claro. Ahí es que mi mamá se queda un tiempo conmigo mientras me hacen ciertas cirugías y el primer milagro que recibo allí es el del brazo que lo había perdido totalmente la movilidad estaba totalmente destrozado y le mana Winona ella es una misionera me trajo un CD acerca del poder del Espíritu Santo ahí recibo mi primer milagro bueno el primero fue el de la vida y el segundo en el brazo, pero eso es todo un proceso de milagros que empieza Dios ya a hacer en cuanto a mí hasta el día de hoy. Recuperas tu brazo, posteriormente te reconstruyen tu rostro, que dice es que... Once cirugías reconstructivas. Once cirugías reconstructivas. Tenemos unas evidencias aquí que gracias a Dios tú has conservado y que nos has proporcionado para evidenciarle a la audiencia que en realidad tú has vivido este proceso y que Dios milagrosamente ha librado tu vida. Tú dices que Él te cortó la lengua, pero yo veo que tú hablas bien. ¿Cómo fue la reconstrucción de tu lengua? ¿O ¿Cómo fue el corte que te hizo? Ya, debido a, pues, a tanta cosa, eh, perdí mi primillo, debido a tanto consumo de droga mi lengua se pelaba, como cuando uno peló una vaca, salían los trozos de, de lengua debido a que tenía zafado mi mandíbula, no podía hablar ni pronunciar nada uh -huh. pero eso hacía parte de otro milagro que también Dios hizo Amén o, o sea que, que eh, los médicos no, no daban nada por ti y lo que iban a hacer era sencillamente tratar de darte un poco de calidad de vida frente a la tragedia que habías vivido. Sí, porque ellos habían dicho que si yo no moría por lo psicológico, moría por lo traumático, que ya no, nunca voy a poderme parar, porque el deseo del hombre era dañarme pedacito a pedacito, no sé qué pacto tendría con el diablo. El caso es que él había lacerado tanto mi espalda con una varilla que decían que yo no iba a volverme a parar. Solamente me paré en el momento que sentí que mis huesos se incorporaron. De ahí para allá, quedé para en una cama. Hasta que Dios hizo un milagro nuevamente. Gloria a Dios. ¿Y, y qué tanto tiempo duraste en esa cama? No fue mucho. No fue mucho. Porque Dios todos los días hacía algo nuevo. Durante un mes estuve hospitalizada en el Hospital mario Aciloradora, en el Perú. Del cual me hicieron solamente de reconstrucción de rostro. Pero mi quijada y otras partes no fueron arregladas. Fue algo que Dios hizo. Dios empezó a reconstruir. Aún a pesar de las cirugías, me enviaron a hacerme otra cirugía más, porque todos los huesos están totalmente desbaratados, lo cual me prometieron y nunca llegó ayuda de Colombia. mis cirugías aquí con mallas, con tornillos, cantidad de cosas. Solamente Dios puso su mano ya está el día de hoy mi cara está bien. Sostenía totalmente la mano bien. De Dios. Estaba viendo algunas fotos eh, de, de lo que fue ese, ese terrible suceso y vi y eh, el momento en que te dejó sin, sin tu labio superior. Tú dices que te reconstruyeron con tu labio inferior, tu labio superior. Y yo creo que quienes están viendo esta entrevista están de acuerdo conmigo que, que tú te ves tan bien que cualquier persona que te ve no te cree lo que estás contando, porque te ves absolutamente Normal, sí. Creo que, que la tragedia no se te ve en el rostro, de repente se te verá en el alma y en, y en tus pensamientos, en tus recuerdos, pero no se te ve eh, claramente en tu físico, porque Dios ha sido bueno. Amén. Amén. Y qué bueno que tú hayas venido a contarnos esta historia tan, tan significativa. Y, y tan disiente para, para todas las mujeres que de alguna forma están sufriendo en este momento la pesadilla de tener una pareja o una persona que que siente eh, en su ser como la, la poca hombría de enfrentarse con una mujer eh, física, psicológicamente y hasta espiritualmente como te ha tocado a ti. Pero Dios es grande Amén, Dios y ha sido bueno Aquellas mujeres que están pasando esos problemas Hay un Dios Todopoderoso Tienen que creer, confiar en Dios Pedir la ayuda de Dios Para Dios no es imposible Dios es grande Dios Amén, todo. amén. así lo hemos creído hermana Odilia Pero queremos seguir con, con tu testimonio Y yo quiero que nos cuentes también la parte eh, ya nos has contado un poco de la parte milagrosa, pero ¿cómo, has, ¿cómo fue ese proceso, el lapso de tiempo desde que llegaste a la clínica y te encontraste con la cónsul y con tu mamá? ¿Todo ese proceso cuánto duró hasta que saliste y te encontraste en un entorno de, de paz, de tranquilidad? La verdad no recuerdo cuántos días estuve hospitalizada cuando aparece mi, mi mamá no sé si una semana unos días, no sé el caso fue que para mí fue muy corto tiempo y todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho en muy poquito tiempo yo sé que mucha gente años esperando un milagro o algo uh -huh. no sé por qué Dios es tan bueno para conmigo y lo puede ser para con cualquiera solamente que hay que tener fe y ser persistente Así es. Creo que tú eh, fuiste desafiada con el mismo imperio de las tinieblas Cretis. y ganó Dios y ganaste sí. tú. Porque eh, el haber salido de esa situación ah, te hace una mujer victoriosa y diferente. Una mujer realmente atípica a esta situación porque cualquiera hubiese muerto. En, en ese mismo acto pero Dios contigo hicieron mayoría y qué bueno hacer ese énfasis y esa acotación en, esta, en este video que Dios es más poderoso que el que está en el mundo es verdad a mí el otro día hace tres años atrás una chica me dice necesito hacer un trabajo para psicología dame un recuento porque aún los psicólogos no creemos que alguien pueda superar una cosa de estas. Psicológicamente no. Y estamos aterrados, queremos saber. Entonces yo le decía, es que aquí no hay más que decir sino Dios. Dios pone y Dios quita. Amén. Y este, hasta el día de hoy el que me ha sostenido es Dios. ¿Y tú sientes que has superado? Física y psicológicamente, este trance de tu vida Gracias a Dios, sí ¿Te sientes fuerte? Sí ¿Puedes hablar de ello con la convicción de que Dios sanó todas tus heridas? Sí, hay gente hasta traviesa que me dice Y si tú a la persona, sí, a uno le da miedo, le da terror Pero si yo pudiera brindarle un plato de comida, lo brindo No guardo odio en mi corazón porque la justicia es de arriba. Amén, así es. Gracias a Dios. Así es. Y cuéntanos también un poco sobre, sobre este, este individuo. Él en este momento se encuentra en algún lugar donde tú, tú sabes dónde está o está en una prisión o está en este país o está en el Perú. No sé dónde estaría. No sabes <risa> no sé, nada de él. No sé nada de él. Sé que... Dos años, dos años o no, un año después, llama y me dice feliz cumpleaños. Que para mí fue algo terrorífico escuchar la voz, porque no la había vuelto y pensé nunca volver a escuchar. Ahí es cuando yo digo: voy a llamar a las abogadas y voy a contarle que me estás amenazando, que me está diciendo cosas. Llamo a las abogadas y me dicen: Odilia oh, está muerta. Odilia hace mucho tiempo murió porque eres tan mentirosa. digo yo soy Odilia y no, no creen que estoy viva <ríe> a mí me pasan por muerta <ríe> Claro, no, no es fácil creer todo lo que viviste y, y pues decir que estoy bien y que, y que además de eso no, no me quedaron ningún tipo de, de secuelas psicológicas realmente es un milagro de Dios y cualquiera lo dudaría de verdad porque no es fácil entenderlo con la mente humana Qué bueno hermana Odilia que, que el Señor te haya dado esta eh, aunque haya sonado una mala experiencia para ti pero la victoria que has recibido es muy muy muy grande que, que yo creo que muchas personas que van a mirar o que están viendo este video, se darán cuenta de la magnitud de tu experiencia. ¿Cómo concluirías tú? ¿Cómo, ¿De qué nos hablarías en la parte final de tu historia? Le diría que hay un Dios todopoderoso, que no importa lo que quiera ser enemigo con nosotros, que hay un Dios que todo lo puede. Que la única meta que debemos tener es la salvación para nuestras almas y para nuestras vidas. Que sin Dios nada somos en este mundo. Y conforme va el tiempo, es hora de que recapacitemos. Que entendamos que tenemos un plan de salvación. Y que el único medio se llama Jesucristo. Amén. La única, eh, como la, el único etiquete al, al cielo y se sí. llama Jesús. Hermana Odilia, otra pregunta, eh, ¿cómo construiste de nuevo tu vida? ¿O cuál, fue, eh, ¿Cuál fue para ti como ese aliciente nuevo de vida? ¿Tienes hijos? Eh, ¿Cómo ha sido esa parte sentimental en tu vida? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque sí fue muy duro y es difícil empezar de cero nuevamente, creer confiar en alguien pero yo le doy gracias a Dios porque en parte Dios ha sido bueno conmigo mi deseo como toda buena mujer era tener un hogar ser feliz, ser buena esposa y recuerdo un día que fui donde un pastor le digo pastor yo necesito algún día ser feliz me dice que es ser feliz para ti, Le dije tener un esposo tener un hogar y tener hijos. Yo quiero ser madre. Me dijo, ¿crees que para Dios hay, hay algo imposible? Digo, yo sé que no, pastor, pero mi casa es diferente. Me dice, ¿tú has leído la historia de Sara? Digo, claro, era una anciana, sí, una anciana de 99 años. ¿Había posibilidad ya estando totalmente seca su matriz? Le digo, no. Dice, ¿si crees que para Dios es imposible crear algo nuevo? Le digo, no. Me dice, ahí está es tu respuesta. Entonces empieza a clamar a Dios. Dios, los médicos me dicen, no puedo tener hijos, totalmente desbaratada. No tengo posibilidad de tener un hijo. Yo quiero un hijo, yo quiero un hogar. Sé que había un chico que desde que llegué andaba siempre mirándome, siempre, y nunca le presté atención. Y él me decía, algún día te voy a dar el amor que no te han dado. Algún día te voy a dar el amor. Y yo me le burlaba. Me Insistió cuatro años. A los cuatro años le acepté y Dios me regaló un hijo varón. El primero que yo quería un hijo varón, señor. Si tú me regalas un hijo que sea varón y lo quiero con detalles y así me lo dio. Bueno, qué, qué bendición. <ríe> me regaló mi esposo, regaló mi hijo y yo decía, señor, cuando tenga mi niño diez años quiero una niña. <ríe> no, eso no fue así. A los dos años estaba la niña también. <ríe> qué bueno. Dios nuevamente creó en mí un nuevo ser tanto espiritual como corporalmente porque por mí no daban nada los médicos uh -huh. ni la ciencia porque dicen los psicólogos y muchos dicen no y hoy hay personas que dicen que esto no que día me encontré con una, una señora y le dicen vea y le Odilia de la presento." Odilia es en serio le digo sí, Odilia perdón me dicen no te creen Digo, ¿por qué? Porque ella está muerta. digo, yo no estoy muerta, estoy viva. Y lloraba y gritaba. yo, bueno, ¿y por qué lloras? Me dice, porque es que no lo puedo creer. Dios es grande. Dios o es grande. sea que ella conoció todo tu proceso. Ajá. Y te vio como quedaste. Sí. Entiendo. Que de mí no había nada bueno. Imagínate sí. que yo perdí toda mi parte de mi cara. La perdí toda. De mi cuerpo no había un hueso Bueno. Fueron amputados mis orejas, partes de mi cuerpo, muchas partes. ¿Puedes enseñarnos cuales? tus orejas? Claro, tengo cicatrices, mira. Las dos orejas. Pero se ven normales. Entonces, eso es una, un, un milagro también de parte de Dios, tus sí. orejas. Eh, ¿Qué sientes que... que ¿Qué te ha faltado de, de esta situación? Que tú dices, no logré eh, recuperar algo en mí. ¿Qué crees que, que ha faltado? ¿O te sientes que superaste todo? No, yo le gracias a Dios que creo haberlo superado. Sí, a uno le dan nervios contar. Le da un poco de, de pronto, de ¿cómo se puede decir la palabra? Eh, Volver a la historia, volver a contar algo que Dios ya borró, porque le pedí a muchos a Dios que no me acordara de nada, porque dormir era un total fracaso, el, las pesadillas, todo esto, que fue parte también de un milagro de Dios que hizo, y olvidar por un tiempo y volver a recordar es algo doloroso, pero no, doy pues, gloria a Dios porque sí, es mucho lo que se ha superado. Ay, qué bonito. Entonces, ahora sí, la parte final. Yo creo que eh, Dios ha manifestado en tu vida dones, talentos nuevos, eh, con todo esto que te ha entregado en tus manos, que, ha, que has sabido pasar por el desierto y por las crisis y salir victorioso. ¿Qué, qué puedes decir ahora eh, al Señor directamente? Yo quisiera, mejor dicho, poderle decir muchas cosas Pero ni las palabras, ni nada alcanzaría a darle tanta gracia, gratitud, adoración y alabanza al que lo merece Amén Porque Él es poderoso, todopoderoso Amén Bueno, hermana Odilia, le gustaría terminar con... Alguna frase, algún texto bíblico, algo que usted eh, se haya empoderado de eso que usted diga, este, este texto fue mi baluarte en medio de las crisis y dejárselo a alguna persona que nos esté viendo y que de repente se identifique con su historia. Aunque... Aunque un, ejército, Aunque un ejército cambie contra mí, no temeré. Mal alguno, porque, porque tú él estará conmigo. Estarás conmigo. Amén. Muchas gracias, Amén. hermana Oilia, por su tiempo y por este tremendo testimonio de vida. Amén. Sí,